Que, Tenéis que poner en el poste vuestros nombres, el nombre del juego en inglés y en español. Sí. Que tú ya, si no existe traducción, pues te inventa un nombre y dices, el juego de Harry Potter. Ah. ¿sabes? Por Voy. ejemplo. Sí, el, juego de Harry y... el juego de Harry Potter. Y luego, pues habéis hecho cosas que. que bueno, pues que no está mal que os, os podéis saltar la estructura, pero la cuestión es que lo fundamental es que se visualice bien. Esas letras son ilegibles. O sea, que son de difícil lectura. Si además le pone un fondo oscuro, peor, buscar siempre cosas que se vean muy bien sobre el fondo y tipo de letra que no sea ahí rococó como esa. Es que ponéis una cursiva y rococó, entonces hace que sea más difícil. Más difícil. Sin decir los colores del marrón y amarillo de aquí abajo. Que eso ya no hay quien lo lea. Por eso digo, guiaros por el, los colores que tenemos en, en las la plantillas. Guiaros, que eso está hecho para que os guiéis. Por lo demás, pues parece que está bien explicado. Aunque aquí, ya que hay dos equipos, unos podían ser cuadraditos y otros eh, circulitos. Pues sí. Y cuando ponéis lo de las características y eso, lo ideal es que pongáis. El porqué, o sea, dice eh, yo que sé, peligroso, alto rendimiento, lo que sea, tal. Pues que pongáis el porqué cada una de las calificaciones. El tiempo, el tiempo aquí lo habéis puesto rarísimo, con lo fácil que os ponéis, nada más que las iniciales, y MMSS, ¿Y que sí lo habéis puesto, pero después de un rollo ahí, escribiendo, cuando es lo que tenéis que poner. Y ya está, básicamente eso. Pero que, que la cuestión es, sobre todo, no buscáis fondos de este tipo, a lo mejor puedes ponerlo, pero igual que ha ocurrido aquí, pues para ese cuadro lo pones, que en el fondo se queda otra cosa, ¿de acuerdo? Porque es que es más difícil leerlo, si la cosa es que sea muy visual. Venga, vamos. A ver, visuales. ¿eh? ¿no? Pues ya, ya, no, Ile, lo y, lo y legible, lo lo lo y además lo lo lo legible. Lo vale. Venga, Mael, vale. vamos. Bueno, hoy vamos a jugar al Twitter como alguno de vosotros sabéis. El juego consiste en un partido de dos equipos, en el cual van a ver dos roles. El cazador y el noqueador. Va vale. a vale. un área para los cazadores que va a acelerar el central, ya que los, caza los cazadores son los que van a meter puntos. ¿Cómo se meten los puntos? Con el balón de vole que vais a lanzar a los halos y si lo metéis por el lado central ganáis 10 puntos. Si lo metéis por los laterales son cinco puntos. El otro rol son los noqueadores que van a estar solo en las bandas. Vale, entonces van a haber cinco cazadores y Dos bloqueadores por equipo. Eh, Vaya a llevar cada uno una pica que va a simular una cova si solo estáis, penalización. ¿Qué ocurre cuando hay penalización? Pues tiene que volver al halo vuestro de vuestro equipo, tocarlo para volver al juego. También ocurre cuando el bloqueador os da con una goma de goma puma. El bloqueador tiene que lanzar la goma puma a un jugador rival. Si os da, pues lo mismo, penalización, y tiene que volver al que le ha dado al, al aro, tocarlo para volver al juego otra vez. Los últimos 30 segundos se va a lanzar una bola dorada que es la slits. Esta slits solo la van a coger los líderes del equipo. Solo ellos no pueden tocar los otros jugadores. Quien primero la coja gana 30 puntos para el equipo y quien más puntos haya obtenido pues ha ganado el juego y se acaba ahí el juego. Vale. Eh, si hay manotazo y tal, también es penalización y el que ha hecho el manotazo tiene que tocar el para volver al juego otra vez. Eh, creo que no hay ninguna duda, van a haber cuatro equipos y los voy a elegir ya. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Wow. Y yo, Y Vale. Pues, los que soy uno, ¿justaron en uno ahora mismo, por favor? tienen que estar disimados. Juntaron en uno, ¿eh? Los dos para los dos para de hecho no lo ahí Sí, de ahí sí. sí. sí. sí. sí. sí. de golpe de la bueno, completa A mí, a mí también A ver, sí, hombre, ¿lo oh, wow, ¡Vale! ¡Los primas! para el ganador, para el que el, ¡El equipo, el <todos> ¡Y De Carlos <y> <todos> Luque, la compañía. ¡Y el este día, ¡El equipo <todos> <tío! todos> <todos> <todos> <todos> de Mirado, mirado, y coge, y coge, coge, coge la tinta dorada. Y... Yo cogí la tinta blanca y he la dorada. No, ¿eh? Toma. En el comentario. Es un momento antes de ir. Iros... No, un segundo, un segundo. Ahí, ya, ya verá. Eh, un segundo, solamente comentaros dos cosas. Una que. Eh... Que vamos a ponerlo del juego Motor 1 y que lo veáis, ¿de acuerdo? Porque la vais a tener la exposición, eh, ¿qué día es? A la semana siguiente, después de Semana Santa. Que eso es como el día 17 o 17, algo así 17 empiezan los primeros. 17 empiezan, tenedlo en cuenta. Y entonces tendréis que entregarlo esa misma semana, el jueves o algo así. Entonces, tenerlo en cuenta. La ¿Eh? ¿El jueves el Sí. Entonces, eh, eso es lo que les toca el primero. Eh, nada más que eso, que tengáis en cuenta eso y que lo paséis bien en Semana Santa y volváis todos todo al teoría, es que todo. o sea, sí ¿Todo? sí Pero si hay de preguntas una teoría. Y la, la semana después de Semana Santa el grupo 1, el, el grupo no se puede cambiar la, la fecha de la Es que entonces los dos últimos grupos no exponen. No, o sea que nada más que le preguntas. Pero va por orden de número de grupos. De que Venga, hasta el próximo día. Hasta luego. Que